Vamos a comenzar primero con Son Conexión, que, no, que si no conocéis es una cooperativa de telefonía que busca la soberanía de te las telecomunicaciones y operan de forma sostenible. Luego le vamos a dar paso a La Corriente, que es una cooperativa madrileña de comercialización de energía, 100% renovable. Y luego vamos a estar con Martino, de La Pájara, Mensajería, que ofrece una alternativa local a las grandes plataformas digitales, en lo que es reparto eh, y delivery de comida, ¿vale? Así que, sin más, la primera va a ser Merce. Merce va a abrir su, su, su ponencia, y luego vamos a hacer un corte para que vosotras preguntéis aquellas dudas que tengas de la experiencia de que pertenece Merce. Y luego vamos a dar pie a Vero y a Martino, que nos van a contar sus experiencias, y después vamos a, a cerrar con preguntas y dudas. Aquellas ideas que se nos vayan ocurriendo, saben que tenemos el PAB y el chat de, del Zoom, ¿vale? Así que bienvenidas a este primer webinar de, de pie del programa de, de integración emprendedora dentro del curso del laboratorio. Así que sin más, Marce, muchas gracias por, por tu colaboración. Muchas gracias a vosotros. Ahora antes le, le comentaba a Romina que no está muy lejos cuando yo estaba donde estáis vosotros. <ríe> o sea que es como un, una excursión al pasado cuando tenía la inquietud de contribuir uh, con, con la economía pues hacer un mundo mejor un mundo más acorde y más coherente con mis valores y um, para, para hacer la presentación os quiero transmitir también básicamente la vivencia hay, hay una parte que es más descriptiva pero, pero sobre todo la vivencia y una de las preguntas ¿no? ¿Cómo, ¿cómo surgió? ¿cómo surgió? Yo en, en la crisis, no del corona, sino la anterior, la financiera, me, que, el trabajo fue a, a peor, a peor y nos encontrábamos mucha gente que estábamos intentando re, reinventando, que nos queríamos reinventar. Queríamos, veíamos que el mundo en el que estábamos contribuyendo ya no nos gustaba y, y había que buscar alternativas. ¿no? Y una de las cuestiones que tomas conciencia es que con el consumo creas la realidad. Es una cosa que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Es como votar. Cada vez que pones un euro en alguna cosa, estás votando el mundo que quieres o estás construyendo el mundo que quieres. Y cuando tomas conciencia de esto, piensas, uff, yo no quiero contribuir a esto, yo no quiero contribuir al otro, yo no quiero. Y empiezas a buscar alternativas y pues en aquel momento había unas cuantas menos, menos que ahora, pero está el mundo por construir, vaya, está todo por hacer. Som, so, sois, somos pioneras de esta nueva era donde la economía tiene que ponerse al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Y, y bueno, de aquí surgió el proyecto. Cuando pensé que pues, bancos si había alguno que, con el que podíamos encontrar valores en común, um, había de pasar también la energía y fui buscando y no había ninguna operadora para pasar mis servicios de telefonía. ¿no? Y pensé, pues habrá que... No, nunca se piensa del todo en individual. ¿eh? Formos, formamos parte de colectivos, hablamos. Yo ya era en, esta, en aquel momento socia de una, de una cooperativa energética del estilo de la corriente. ¿eh? Eh, es otra, pero da igual porque haciendo mismo y, y nos lo contarán luego, ¿no? Y en este entorno de personas con estas inquietudes, pues sí, sentíamos que, que se tenía que generar alguna respuesta a esta necesidad y a muchas otras, ¿no? Y desde este entorno pues iban surgiendo, yo, una de ellas que pensaba, pues ya ahora con lo que estoy trabajando, pues ya es, se está como agotando, con el equipo que me siento ya no funciona. Haciendo lo que estaba haciendo ya no lo veía claro y, y me puse a andar a buscar quienes quisieran impulsar eso. O sea que era más, venía del corazón, no, no, está, no era algo que estuviera hiperreaccionalizado y, y bueno, también a decir que la ignorancia te hace muy valiente, <ríe> que cuando hablabas con gente del sector te decía, pero si esto... ¿Pero tú con quién te crees? que ¿Tú cómo crees que vas a montar una operadora? Digo, no, yo no, somos seremos muchos, ¿no? O sea que yo no, yo, pobre de mí, yo seré una más, ¿no? Pero la idea es, bueno, que, que como que no sabes, pues vas descubriendo en el camino. El camino es complejo, si lo supieras todo, te desanimas y lo empiezas. No, no hace falta conocerlo todo. Hay que recordar lo que ves y punto, ¿no? surgió así, desde el corazón, desde la necesidad, desde sentir en el entorno que, que había esta necesidad y que pues había un reto y sin miedo, pues, bueno, con miedo también, <risa> con miedo también, pero con el miedo pues, pues es lo que forma parte de la vida, no a atreverse y sin hacerse mucho daño si sí puede ser, pero vaya. Pero los primeros pasos fueron de que cada vez que te pones a pensar la racionalidad, Tremendamente lineal y la vida no lo es. ¿No te das cuenta que, bueno, para comunicar el proyecto tiene que tener nombre, para pensar el nombre tienes que tener gente para pensarlo y acordarlo, claro. Pero para, para acordarlo tienes que tener la gente, con lo cual hay que tener que haberlo comunicado. O sea, un lío. No encuentras nunca cuál es el primer paso, pero siempre lo mejor es pues dar un, el paso que puedes dar con los recursos que dispones. Y esta es una manera de empezar. Y, y si se tiene que acordar, pues bueno, empiezas por lo que puedes dar tú. Y ya está, porque el nombre en realidad de Son Conexión lo puso mi hija, que en aquel momento tenía 10 años. Eh, me gustó y pensé, pues qué bonito, ¿no? Ella ha entendido el espíritu de la cosa. Los niños, las niñas están como más conectadas con la fuente, ¿no? Eh, y sí, somos conexiones, ¿qué es esto? Estamos conectados y, y lo que pasa en una parte del mundo, pues... Nos, nos afecta, porque estamos conectados. Bueno, pues con lo que tienes, pues vas avanzando. Y así es como fueron los primeros pasos. En realidad, podríamos decir que la primera... Mi hija y yo, tal cual, ¿eh? es literal, está la foto, con una cartulina que le hicimos entre las dos, ahí en una feria de economía social, pues nos pusimos las dos en un, con una mesita. Y, y así empezó y se... Vino mucha gente interesada en el proyecto y, y, y de los muchos que pasaron, hicimos una lista de 70 personas que, que estaban muy interesadas en el proyecto. Pero um, empezó a moverse por redes porque hubo bueno, acercó un chico ah, yo puedo llevar las redes porque bueno, yo, yo me gusta esto y yo, yo me pongo a disposición. Y por las redes en, en, encontramos que había otra, otro núcleo de personas Estaban intentando hacer lo mismo. Nos juntamos y ya, ya éramos un grupo, ¿no? Un grupo con muchos seguidores en, en las redes. Estos pronunciaron. O sea, que en realidad es confiar en que si, que si estás pensando en el bien común, um, ir, irá bien. Lo que suceda estará bien. Lo que suceda, da igual. Porque si es algo que parece que no está bien, es algo que tienes que aprender, algo a tener en cuenta. Y si va bien, pues va bien. Normalmente lo que no nos gusta es cuando algo prevés que sucede. pero no, Si lo tomas como eso, hay que mirarlo y aprenderlo. Pues a la siguiente pantalla, ¿no? Superar pantallas. O sea que los primeros pasos fueron uno detrás del otro, tal como iban surgiendo las necesidades. Um, ¿Cómo se decidió hacer una cooperativa? Porque estábamos en esta base del cooperativismo de consumo y pues dijimos, oye, para hacerlo fácil no nos vamos a inventar lo que ya se han inventado otros. Pues una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, mmm, socios con más o menos con las mismas condiciones. Intentamos hacerlo fácil para, para no tener que, como que al final nos estábamos movilizando el mismo tipo de personas que para cada proyecto no tuvieras que aprenderte una cosa muy distinta. O sea que estas decisiones las tomamos como de carretilla de lo que ya estaba construido. Y, y es evidente que lo que nos diferencia radicalmente de una operadora normal es que nosotros, nosotros no, no, no queremos hacer negocio, es que nosotros lo que queremos es conseguir un, un servicio que atienda las necesidades de las personas. Y, y las lógicas del mercado son tremendas. No sé si os habéis dado cuenta que hace cinco años tener un giga de datos era tremendo, era como, era, era, una, era, era una, una dimensión inconmensurable. Y hemos llegado a los infinitos. Bueno, y tenemos el tiempo igualmente, tenemos 24 horas al día. O sea que no sé para qué tanto infinito, ¿no? Llamadas infinitas, datos infinitos. Bueno, yo me imagino que ahora van a empezar a poner otro producto que vuelva a limitar, porque ya del infinito no puedes ir más allá. Ya, o sea, que van a poner el 5G, claro. O sea, infinito pero con 4G. Ah, si quieres algo mmm, 5G, más rápido. Si quieres más rápido, luego tendrá que ser pues menos tiempo. ¿Vale? los van como... El mercado tiene una lógica. Yo no, no, no creo que tengan una mentalidad perversa de, de, de, de, de, necesariamente. Simplemente que el, la dinámica y la inercia del crecimiento infinito te lleva a tomar unas decisiones que nos arrastran a todos como consumidores y no pensamos. Y bueno, lo primero es volver a la lógica de la vida. Y, y, y esto es lo que nos diferencia, que nosotros intentamos aplicar la lógica de la vida también en las telecomunicaciones. Porque tener datos infinitos, un, un, un chico una chica de 16 años o 14 años, es como meterlo en un pozo. O sea, a, a, Acompañarle a una vida 100% virtual, o sea, ya está, si lo tiene todo allá para que va a salir de detrás de, de una pantalla, ¿no? O to, tomar conciencia de dónde nos estamos metiendo como humanos, como seres humanos, como parte, elementos de un planeta, ¿no? Um, ¿cómo, me ¿cómo, ¿Cómo es ahora la organización interna? Bueno, ¿y cómo era? Cuando empiezas, pues lo haces todo. Lo que eres, y además eres voluntario porque pues todavía no sabes por dónde empezar a generar recursos, pues haces todo lo que puedes y, los, y, y se va juntando y la gente se pone a hacer lo que puede y cuando puede. Y así empezó. En estos momentos somos ya 27 personas trabajando. Nos constituimos en el 2014. Y 2014, sí, estamos en el 21, pues uh, ahora ya somos 27 personas, nos hemos ido como agrupando por, por, por conocimientos, pues está el equipo de sistemas que son imprescindibles, el mini equipo de, de comunicación, participación, escucha, atención a las personas que, que, que consumen el servicio, ¿no? Y el núcleo realmente es la atención. O sea, es que las personas que llaman, que contactan con nosotros, pues tratarlas como, pues, como si fuera tu madre, o si fuera tu hermana, como si fuera pues las personas queridas de tu vida lo que les recomendaría es que a veces personas de tu entorno dicen, ah pues ¿y qué oferta me hacéis en Son Conexión? dices, es que aquí la verdad es que no va de ofertas y seguramente es lo que te preocupa y es lo que necesitas, nosotros no somos tu solución ahora en estos momentos, o sea, tú lo que necesitas ahora es otra cosa, si quieres una otra cosa más y te digo hacia dónde pero y esto es lo que hacemos desde el, desde el equipo de atención. O sea, que, bus, que, que no, tampoco queremos que se incorporen personas al consumo, que, que, no, estén, que no estén muy, muy seguras de, de, o, o que no tengan las necesidades que se concilian con las nuestras. Las nuestras son personas que quieren consumir con valores. Si alguien esto lo tiene muy alejado, no estará tranquila ni contenta de su conexión. ¿vale? Pero, pues, como nos estructuramos, ahora estamos haciendo un trabajo que ya desde el inicio estuvimos intentando, pero no tenemos conocimiento para hacerlo y ahora lo estamos haciendo acompañadas. Es que una persona no, no sienta que, que tiene que dejar la vida para trabajar, sino que trabajar, vivir, contribuir a hacer un mundo mejor, dejar un, un mundo para las futuras generaciones, construir este mundo de las nuevas generaciones, no, no se pelee con la familia ni, ni, con, ni con el trabajo para o sea, que puedas aunar las, los esfuerzos de la vida en una única cosa que es pues, lo, mismo, lo mismo que hacemos con la familia que es procurar lo mejor para ellos pues tanto cuando estás trabajando como cuando estás comprando como cuando estás mmm, con ellos o con ellas en, en casa ¿no? o sea, que es, que al final el tiempo lo estás invirtiendo todo en la misma cesta en construir un mundo para las nuevas generaciones. Um, y, y esto es lo que queremos que sean todas las personas del, que trabajan en su um, o sea Equipos autogestionados que funcionan pues, con la flexibilidad que funciona la familia, con las dificultades las tensiones, porque somos todos distintos. Y de aquí está la riqueza y de aquí viene la, la, bueno, pues el valor, aunque realmente es muy complejo, pero, pero no porque sea complejo, no vamos a, a intentarlo porque es hacia dónde queremos andar. En ser personas completas, no simplemente um, hacer unas funciones que son las que le hace falta a la globalidad, ¿no? sino que entre todos asumamos una plena responsabilidad de hacia dónde va el conjunto del proyecto. Y da igual qué, hace, qué estás haciendo en concreto en este momento o al mes siguiente o hace tres meses, da igual lo que estás haciendo, pero que te sientas a gusto y que tenga sentido completo. Esto es lo más importante y buscamos una estructura autogestionada que nos permita distribuir la toma de decisiones, distribuir el poder y, y que desde la persona que acaba de entrar, en el momento que acaba de entrar, sienta que tiene máxima, la, la misma responsabilidad de manifestar lo que no le parece que, es, que está bien. Porque es la responsabilidad que tenemos todos para mejorar. ¿no? Um, pre me preguntaban cómo, cómo fue la planificación económica. Bueno, como somos una cooperativa de consumo, pues cada uno ponía 100 euros y, y, y dijimos: no nos vamos a gastar nada hasta que no tengamos claro qué hacer. Porque por el momento estamos investigando, porque sabe, somos consumidoras, no somos proveedoras. Ya nacimos desde el consumo, no desde gente que sabemos proveer el servicio, con lo cual pues había que recorrer un camino y, y lo recorrimos pues como desde el, desde el ser consumidora inquieta, busca, descubre y, y fuimos avanzando pues pantalla a pantalla, eso descubriendo el camino, desvelando un paso detrás del otro, poquito a poquito y dijimos bueno el dinero de momento queda depositado, cuando tengamos un plan que, que en la asamblea poda, podamos decidir si nos parece bien, pues, pues este será el presupuesto el que tengamos. Hicimos un presupuesto y desde el, desde el, primer, el la primer plan fue así muy, muy humilde, en el 2015. Y empezamos, iniciamos una operadora con 35.000 euros, que era una página web, eh, digamos, la, la, la inversión que tuvimos que hacer en algunos sistemas y algunas infraestructuras en la plataforma para proveer el servicio de, te de telefonía móvil en aquel momento. Pero bueno, como digamos que la principal dificultad en estos momentos de caos es ver, ver por dónde empiezas y, y sabiendo que tienes, o sea, es como que te has mojado con una gota y tienes que descubrir el océano entero, ¿no? Pero bueno, paciencia. No lo quieras hacer en unos pocos días, en unos pocos años, eso llevará vidas, ¿no? Y tómatelo con paciencia y, y ves haciendo planes adecuados a la capacidad, ¿no? Bueno, pues empezamos con, el, con un presupuesto de 35.000 y ahora estamos ya en un millón y medio de presupuesto. Um, o sea, que en el sector es así y, y bueno, tenemos aún muchos costes. Hay muchas cosas que no nos gustan. Una de las cosas que decíamos al principio es nosotros lo que queremos es dejar de contribuir a, a las grandes operadoras multinacionales que no se preocupan por el, por el bien común, sino que concentran el dinero, maltratan a las personas trabajadoras, no ponen las personas al servicio del dinero y no al revés. No, no podemos trabajar de manera totalmente aislada porque si no, no habríamos podido empezar. Y luego... Nuestro camino es, es empezar de muy poca soberanía en el servicio que prestamos e ir avanzando en ganar soberanía a medida que estamos más personas y podamos hacer inversiones en infraestructuras. No hace falta duplicar las que ya existen, sino simplemente llegar donde no se llega con calidad. Pero bueno, esto lo vamos definiendo, lo estamos ahora justamente definiendo. Pero la, la idea es que no sean las grandes operadoras las que decidan por nosotros lo que tenemos que hacer con las telecomunicaciones. vaya Y para conseguirlo no lo podemos conseguir ni en un año, ni en 10, ni en 20. Lo tendremos que conseguir en el diálogo. También seremos mucho más transformadores, creemos, aunque no sabemos cómo conseguirlo, cambiando el paradigma de las grandes. <risa> Al menos ya empiezan por la tele las, algunas de las grandes, en operadoras no, ¿eh? pero en otros sectores de consumo, a apropiarse de estos valores propios de la economía social. están haciendo como pantalla y, y lo que pasa es que, lo que cuando uno entra en este camino de conciencia, como muy rápidamente se da cuenta cuando hay una incoherencia entre el discurso y las acciones, ¿no? o sea que tampoco nos preocupa que ellos se las den de que son los más sostenibles o los más no sé qué, Da igual, porque esto también ayuda a, a transformar la, la, la humanidad en general. O sea, no es un, para nosotros eso no es un problema. Para nosotros nosotros estamos puestos en pasar de las ideas a los hechos y a los comportamientos. Esta es nuestra principal diferencia. A las convicciones, a hacerlo desde el corazón, no desde la voluntad de captar interés. ¿no? Y, y ya para ir acabando, porque si no, se, se acaba el tiempo. Socorro. Ya, ya está, ya creo que no digo nada más <ríe> para que me podáis hacer preguntas. <ríe> Lo dejo aquí. Muchas gracias, Mercé. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, levante la mano, escribir en el, en el pad o en el chat. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Eh, merced ¿tú eh, crees que eh, este modelo de economía se puede llevar a otros lugares? ¿O es muy, está muy arraigado ¿O, o, o lo viste tú desde esta, de este punto social, desde esta sociedad? Yo creo que no solo se puede, sino que tenemos que hacerlo. Porque es, la economía ya era así. Tenemos que recuperar... O sea, el capitalismo... Nos ha traído también cosas buenas, ¿eh? o sea, ahora es muy difícil de, de detectarlas en estos momentos, pero en, su, en sus orígenes tenía, tenía su sentido, o sea, ten, tenía sus sentidos. En el, en el fondo es, forma parte de la evolución, tampoco tenemos que entrar en lucha, pero el siguiente paso de la evolución es retomar desde la plena conciencia o mayor conciencia que teníamos antes, es una economía puesta al servicio de las personas, que es como un surgió. O sea que no nos estamos inventando nada, solo que tenemos más mecanismos y más conciencia y más evolución, más años de evolución. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aprovechar que Marce se va, que no se quedan en la segunda parte. Yo quería preguntar una cosa. Eh, nada, quería preguntar sobre vuestro proceso de expansión, porque empezasteis en Barcelona, ¿no? ¿Y cómo así? Si, porque ahora operáis por todo el estado. O sea, ¿cómo fue tomar la decisión esa o por qué? ¿Qué os motivó a, a tomar la decisión? Sí, en realidad nacimos ya queriendo, queriendo ser una operadora para de, de, de una cooperativa de consumo de todo el Estado, porque es un sector que si no agregas mucho volumen es muy difícil. Teníamos dos opciones, o ser una operadora de territorio, que algunas ya existen, algunas existen y son muy territoriales, o ser una operadora de todo el Estado, o sea, con esta dimensión, con este alcance. ¿no? Nos parecía que personas que tuvieran la necesidad que nosotros queríamos cubrir, hace pues ya unos cuantos años, que era una necesidad de consumir con valores. En un territorio la dimensión era muy difícil encontrar el volumen. Me, me, me explico. O sea que las personas que tenemos esta conciencia no vivimos juntas en un territorio. Estamos todas muy dispersas y, y luego la manera era. Y, y además ya hay operadoras pequeñitas que esto lo están haciendo de algún modo. Dicen, aquí no corre prisa. Esto ya se está abordando desde conocimiento técnico, desde la cercanía, está bien. Nosotros lo que creemos es, es que las personas que tenemos esta necesidad y que buscamos, están, andamos buscando, de cualquier parte del Estado, pues pueda encontrarnos. ¿no? Esta fue la decisión. Y aunque estamos ubicados físicamente en el Prat, que no en Barcelona y además a propósito en, en la periferia, somos periferiales. Me lo acabo de inventar el nombre. Pero que no somos centro, estamos por ahí. Y también desde la conciencia de esta, ¿no? que vamos a crecer orgánicamente con quienes se acerquen. Y es cierto que hay un deje de cercanía que ha tenido mucho, mucha expansión en la cercanía geográfica y esto lo, lo queremos pues, a ayudar a que haya diferentes semillas en el territorio para que esto se pueda expandir mejor. Gracias. Yo quiero una observación. Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Eh, bueno, acabas de referirte justamente a eso de que este, hay como un, un grupo de personas que tienen esa conciencia de consumir con valores. Este, y, y yo quería saber cómo, bueno, quizás esa sea la respuesta, pero ¿cómo captas eh, la confianza de, del de esa persona? Porque yo puedo tener una conciencia de consumo con valores, pero ¿cómo me logras captar mi confianza de que yo pueda este, creer en ti? Um, eso es como con las relaciones, ¿eh? o sea, tienes que estar abierto y confiar que el otro está abierto y, y, y que nos vamos a dar la oportunidad, no Sí que puedes hacer cosas para dar confianza. Nosotros intentamos hacer un consejo rector que tuviera esta función, o sea, personas como de referencia que estrictamente no estaban actuando como representantes de la asamblea porque estábamos iniciando. Tampoco eran personas trabajadoras de la cooperativa. O sea, que era, eran personas de referencia que podían generar esta confianza. De nosotras al inicio lo hicimos así. Y después lo haces por coherencia con, entre lo que dices y lo que haces. Sí, es con el día a día. Así la transparencia por ahí, ¿no? también Transparencia, claro. ¿no? Muchas empresas de, de la economía social y solidaria hacen esa transparencia, de, no solo de las cuentas, las cosas oficiales que nos piden por ser empresas a nivel, digamos, fiscal o auditoría, sino también a partir de los principios y valores de la economía social y de auditorías sociales, que también ahí te muestran cómo estás teniendo ese impacto, que eso también lo vamos a profundizar en los próximos módulos, ¿no? El balance social o tantos, digamos que todos, todos modos, modos al, al principio cuando, cuando te pones en marcha como que hay muchas cosas por hacer y a nosotros nos resultaba complejo convivir con, con las, la transparencia, el comunicar hacia afuera cuando realmente cuando nos comunicábamos entre nosotros ya no conciliábamos o sea que está, todo se mueve tan rápido como, como el volcán donde ahora de Canarias ¿no? Y dices, bueno, hay que observar casi y no puedes transmitir, estás construyendo, ¿no? O sea, que muy al principio, eh, eh, es como una fel, bueno, es, es un organismo, tienes que ir confiando en el proceso y, y van llegando los pasos que puedes realizar. Tardamos un poco a poner orden a todo el caos de información para poder ser transparentes. Al menos a nivel autónomo, ¿no? Cuando nos pedían información, sí pero no la teníamos estructurada, no la teníamos preparada para que fuera de, de autoconsumo la información. ¿no? Y todavía tenemos mucho por recorrer aquí. Eh, Mercedes, yo quería preguntarte, eh, ¿la globalización tiene su parte positiva, su parte negativa? En un caso como el vuestro, que son telecomunicaciones, esta iniciativa que ha surgido... En, en España, más concretamente en el Prat, en los alrededores. Eh, ¿Tenéis conexión con, conexión con otras iniciativas de otros lugares? ¿Cómo, cómo está el tema? Cuando entrasteis, ¿cómo? Cuando empezamos, Nos, o sea, primero vimos... porque claro, viene primero de un proceso de, de búsqueda, porque dices, si hay más, pues nos juntamos, ¿no? Eh, esta era la idea. Ah, en el primer proceso de búsqueda encontramos que en Inglaterra había una cooperativa de telecomunicaciones de un, ya de, unos, de unas décadas, 30 años o por ahí, 40 años de antigüedad, y, y de FONCOP. Cuando nosotros nos pusimos en marcha por redes, nos llegó como un apoyo de ánimos, qué bien. Os ponéis en marcha porque nosotros éramos, pues esto es que al principio ya, ya os digo, el primer día éramos mi hija de 10 años y yo <ríe> y luego a, a, a los pocos días éramos algunas decenas, pero claro que nos viera de fondo fue muy fue fantástico, ¿no? nos encantó. No teníamos capacidad ni de ir a buscar conocimiento, pero ahora justo fíjate el tiempo que ha pasado. El año pasado, hace dos años. Hubo una, una, hay una cooperativa en Francia que se está poniendo en marcha, que nos contactó como para pedirnos apoyo. Nosotros hemos ido buscando apoyos también de agentes similares. ¿no? O sea que te vas encontrando que, que unos nos buscamos a, lo, a los otros para ayudarnos. Y ahora en septiembre hicimos la primera reunión. Las cuatro operadoras o cuatro agentes de telecomunicaciones en Europa que para ver que, no, sin un proyecto claro, concreto todavía, pero de intercooperación y de ayudarnos. ¿eh? Al final de mancomunar esfuerzos, cosas que unos hacen y lo tienen desarrollado y los otros lo necesitan, pues simplemente um, intercambiar, o sea que um, facilitarnos la vida los unos a los otros. ¿no? Pero estamos justo al principio. Y fuera, ¿Y fuera de Europa cómo está el tema? Pues no hemos, o sea, tenemos contacto tenemos un socio que está trabajando en temas de telecomunicaciones en África pero pero era él con su proyecto de, de, de, de doctorado con su tesis de doctorado y o sea hay proyectos muy interesantes de soberanía tecnológica muy interesantes pero en México sabemos también de, otra, de otras, otras iniciativas muy interesantes todavía no hemos tenido tiempo de llegar tan o sea que o son ellos que se acercan, recientemente hemos hablado con gente de México pero por otros temas, pero que se acercan porque nos ven y les interesa y compartimos. Pero todavía con, con operadoras no, no hemos llegado a tener contacto. Mm, última pregunta que si nos va a merce y si, y si no continuamos también con las otras dos experiencias. Igualmente Cualquier pregunta que os haya surgiendo, mercedes después vía mail o las ponemos en contacto y, y nos responde. Así que sí. la idea de esto es comenzar a, a, a conocer redes y, y saber que existimos. Así que... Yo tendría una pregunta para Mercedes. Venga, Martino. Sí. Eh, ¿Cómo es la relación con, o cómo ha sido eh, la relación con, eh, con las grandes empresas? Porque eh, vosotros necesitáis igual o la infraestructura, habéis tenido que golpear mil veces la puerta de Vodafone o lo que sea, eh, nos, no os han hecho caso. Al, algo un poco me, me interesa porque en algún punto de nuestro proyecto hemos tenido que golpear puerta y casi siempre no, se nos han cerrado por necesidad. Sí. I, um... Primero, la descubierta del primer proveedor es porque la puesta en marcha fue con una operadora pequeñita del País Vasco que nos dijo que ellos ya estaban activos y que nos empezaba a dar servicio a ellos, ¿no? Aunque no teníamos un acuerdo exactamente y, y los, los, o sea, los, las socias de Sanconaxio se iban a consumir a Nubi, pero no, eran, no era un proveedor directo. O sea que estaba, estábamos en el conseguirlo, ¿no? Y, y desde allí nos dimos cuenta que las facturas que nos llegaban ponían servicio prestado por Airtel. Y les preguntamos, oye, ¿eso de Airtel qué es eso? Ah, no, esto son las plataformas, pero no, no fueron muy claros en aquel momento. Dijeron, vosotros no os preocupéis de estas cosas, vosotros data a conocer el proyecto, ¿no? Y les dijimos, oye, no, no, es que, no queremos, que lo que queremos es que las personas que consumimos Queremos saber de qué va el sector y cómo se consume y de cómo funciona. Uf, pero esto va lleva, a llevar tiempo y digo, bueno, pues nos lo vamos a dar porque es imprescindible. no Bueno, con esto descubrimos que Ertel era una proveedora que le daba servicio a esta operadora, pero también nos la podía dar directamente a nosotros. O sea que ya vimos que había operadores pequeñitos de marca blanca y ahí fuimos descubriendo dónde está siendo todavía ahora complejo es en tener un contrato mayorista de fibra óptica. Aquí, pero es que al principio no nos veía nadie, pero nadie, nadie es, es cero, ¿eh? O sea, solo los que ya estaban en el mercado para cumplir esta función. Y en el momento que uno de los grandes, que es más, móvil, en aquel momento era pequeñito, ahora ya es de los grandes, que más móvil, más móvil alucinó, dice, oye, pero, pero ¿qué tipo de gente viene a consumir aquí con vosotros que no le regaláis el móvil? Tienen, el... tienen que poner 100 euros para empezar a consumir. Que mayor... <ríe> o sea, se, se, se, ¡Qué locura! ¿Dónde está esta gente? Y, y los, nos empezaron a observar y, y nos respetan. Yo creo que, que, que también las personas consumidoras con nuestros actos de consumo estamos dando mensajes a las grandes. Y, y hasta que no ven los mensajes, no se abren. De todos modos, a las grandes, grandes, Movistar no nos va a escuchar en, en la vida, creo. Lo no sé. Bueno, sí, cuando les molestemos. Y la idea es de entrada no molestar mucho porque nos pueden pisar en un, en un sentimiento. O sea que vamos a convivir un rato hasta que sea más difícil. Difícil que te vean las grandes. Bueno. Muchas gracias, Merce. Muchas gracias por su conexión. La verdad, nos hizo mucha ilusión escucharos. Así que nada, seguimos en contacto. Nos vemos la próxima. Así que Genial. ahora seguimos por Verónica de la Corriente, les contábamos que era una comercializadora de energía renovable. Así que seguimos también en sectores económicos así interesantes para conocer cómo se comienza un proyecto. Vero, cuando quieras. Gracias, Bueno, pues, eh, la, la, las preguntas de la, vamos a decir, de la exposición o de la presentación del proyecto son... Eh, el, más o menos las mismas, ¿no? Las de Merced, que introdujo Merced, y las que yo preparé. Lo único que me ha encantado Merced, porque dio una respuesta a todas estas cuestiones desde un punto de vista muy filosófico, que me ha encantado. Yo, eh, por ser eh, economista, di un enfoque a todo esto muy de gestión. Entonces creo que eh, viene redonda la cosa. Tiene redonda, ¿no? Entonces, bueno, os, os cuento un poco, eh, yo, yo no estoy desde los inicios, inicios de la cooperativa, o sea que lo que os voy a contar de cómo empezó el proyecto me trasciende, ¿no? Está, está por detrás de mío, pero lo conozco muy bien. Y luego, ya a partir de, de la, de, de, del funcionamiento, de entrada a, a, a funcionar la cooperativa y a gestionar económicamente, sí que es eh, la, que, la que yo un poco organicé toda la estructura de gestión a partir de empezar el, el negocio. Entonces, eh, inicialmente la corriente eh, surge como un grupo de personas que tienen muy parecido a la motivación de, de Merced, que se reúnen en plataformas activistas en contra, eh, a favor de una energía, un consumo de energía eh, eh, justa y transformadora, y eh, empiezan a, justamente a compartir todo esto, todos estos valores, estas inquietudes, eh, el, el, el querer un cambio de modelo, y eh, en, en, en la formación de esto eh, empieza, en, en Madrid hay un proyecto, Mares, un proyecto de economía social muy importante que abarcó varios ejes de trabajo y uno era la energía. En, en, claro, esto podemos decir que un proyecto de, esta, de este tipo eh, solo es, es, es muy difícil de, de llevar adelante. Y este programa de Mares, eh, que que además de dar un espacio para poder juntaros y, y, y hablar de nuevos emprendimientos con una visión de economía social, también eh, ponía a disposición recursos, un, un lugar donde trabajar, donde juntarse, eh, donde tener internet, donde poder eh, utilizar medios para, para hacer cosas. En, en, en ese, en ese, entonces, como punto de partida, yo diría que eh, eh, si existen posibilidades que nos ayuden a desarrollar nuestra idea, como que no quiere decir que sea más fácil, pero por lo menos eh, hay un apoyo, ¿no? En, en, en la medida que haya programas que apoyen la economía social, eh, por lo menos no se va a estar desde el inicio tan solo. Luego, el proyecto, la idea... Eh, va teniendo repercusión, no, al igual que, que el emprendimiento de telecomunicaciones, el emprendimiento de, de energía, de comercialización de energía, eh, era, se vio que tenía respaldo e interés social, entonces se fue conformando un grupo en, en, en primera instancia, un grupo motor, que un poco como contó eh, Merced, eh, fue el que impulsó esto, ¿no? Había, había aparte de, de tener eh, apoyo, se necesitaba eh, una, una cierta, un cierto capital para eh, hacer poner de eh, conformar la, la forma jurídica y la cooperativa. Esto se hizo en 2015. La corriente eh, se constituyó en 2015 y recién empezó a funcionar eh, gestionando directamente la comercialización de energía en el 2019. O sea que fueron, vamos a decir, esta etapa de, de conformación, si bien la, la, la, la, la cooperativa, cooperativa matineña eh, de consumo de energía eléctrica eh, fundada en 2015, empezó a funcionar. Eh, como negocio, en 2019. Eh, para poder llegar a esta, a esta etapa de funcionamiento en la que estamos ahora, eh, no solamente hubo que conformar la cooperativa, sino que tener un, un, una masa social que eh, pudiera eh, aportar el capital social, primeramente, para lo primero, para sacar, hacer los trámites y lograr eh, la habilitación. Para eso, con el aporte social que, que se tenía, tampoco daba. Y se hicieron acciones de crowdfunding para eh, conseguir, eh, final, conseguir eh, fondos para poder hacer todas las, las, los, las gestiones, los trámites legales para obtener la, la, la, el alta de comercializadora y poder funcionar. A su vez, un poco como también el recorrido fue que teníamos una cierta masa crítica de socios, y al principio empezamos a comercializar por medio de otra cooperativa que nos brindaba el servicio de, de la comercialización. Los socios y socias eran de la corriente, y la, en, en, durante ese periodo de tiempo que nosotros hasta no empezar a funcionar, lo, la, la comercialización se hacía por medio de una cooperativa vasca que nos apoyó y, y, y en general formamos todos partes de una red de uni, un, que se llama Unión Renovable y somos varias cooperativas que intercooperamos y nos apoyamos mutuamente en, en, en toda en todo la actividad de comercialización de energía. Eh, mmm, ¿Qué más comentarles con relación a...? a entonces eso, ¿no? Un primer, un primer paso eh, de, de, de emprendimiento, de activismo y de gente que tenía la preocupación. Una, una, un segundo eh, paso donde se configuró y se, se, un, un grupo motor que impulsó el proyecto y que, hizo, eh, y, que, y que unió a más masa crítica. Y un tercer, un tercer paso que, que fue el crowdfunding, o sea, allí, más allá de los socios, eh, gente que, con un compromiso un poco menor, pero con, con ganas de, de apoyar este proyecto, eh, dio fondos para empezar a trabajar. Y bueno, la tercera etapa a partir de finales de 2019 fue eh, el funcionamiento de, de la cooperativa. En todo este proceso hubo mucho apoyo. no estuvimos no, no, lo, lo interesante de la economía social es eso, las redes y el apoyo que se puede... Por ejemplo, por, por poner una idea... Eh, Mares, eh, como proyecto de economía social, brindaba muchísimo lo que decían, las píldoras formativas, que además eran eh, eh, eh, eh, talleres que se hacían eh, eh, muy, de forma colaborativa. Una persona que salía podía ayudar a las demás en determinados ámbitos y, y, y dar formación. Y, por otro lado, desde, desde el punto de vista de por qué eh, elegir una, una cooperativa, además de, de tener una misión, una misión social, el proyecto de por sí, eh, por los valores, por lo que se quería y demás, eh, también se, se estaba totalmente de acuerdo con todos los principios. Eh, del cooperativismo, ¿no? de democracia, participación. o sea, lo, Ahí vemos la, la Alianza Cooperativa Internacional que define siete principios que los lo debes haber visto ¿no? en el curso de base, lo verás. Eh, y todos esos eh, principios eh, se comulgaban. ¿no? Y eh, lo importante también era eh, el, el ánimo de, de ser participativo, ¿no? de, de que las decisiones se tomaran ya más un aspecto de gobernanza, de, de, de la forma de gestión de la cooperativa, que las decisiones se tomaran entre todos, ¿no? que fuera autogestionada, que no fuera nadie que viniera con una estructura eh, vertical y dijera acá se tiene que hacer esto. ¿no? El, el, el, una de las características principales de la cooperativa es un, una persona, un voto, y la decisión eh, se toma de forma participativa. Y por último las cooperativas, por, por estar dentro de la economía social, son eh, sin fines de lucro. ¿no? Lo que nos distingue o que, no, que nos diferencia eh, entre, una, entre una empresa, vamos a decir, con, un, con una estructura convencional capitalista y las que estamos dentro de la economía social y o solidaria, es que no, no tenemos fines de lucro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto en la práctica se ve? ¿Cómo esto en la práctica se ve? Eh, el objetivo de una empresa privada cuando hace sus cuentas es maximizar el beneficio. Yo tengo que, si soy empresa privada capitalista, yo tengo que hacer las cuentas para que tener un margen de beneficio que sea atractivo para mis inversores. Y tengo que asegurar que le voy a eh, retribuir anualmente unas ganancias para que ellos pongan su dinero en mi empresa. No me importa si tengo que eh, tratar mal a mis empleados, si tengo que de alguna forma coercitiva hacerlos trabajar más de la cuenta, si tengo que despedir gente porque tengo que bajar el gasto para que el beneficio final de este ejercicio me dé según el que me comprometí a dar a mis accionistas. O sea, en realidad el objetivo de eh, una empresa con fines de lucro eh, es retribuir el capital para que el capital siga en ese, en ese proyecto y no se le vaya ¿no? a otro que le, que le dé más beneficios o demás. ¿Qué tenemos en la economía social en proyectos como los nuestros? El, el, el beneficio final no es el objetivo, no es lo que nos importa. En el centro y lo principal son las personas. Pero uno podría decir, ah, las personas que trabajan en la cooperativa. No, no, no, no solamente las personas que trabajan en la cooperativa. La cooperativa, además de todo, son sus socios y sus socias. Y estamos velando por los intereses de, esa, de ese grupo social. Pero acaba ahí. No, no, no, no. Tenemos un fin, un fin social. Hacemos actividades con, que trascienda el beneficio de los trabajadores, de la, del grupo social y se vuelque a la sociedad en su conjunto. Porque nos interesa vender energía verde porque nos interesa que el mundo eh, sea más limpio, más sostenible. O sea, que eh, los objetivos sociales y la misión, la misión social trasciende. Lo que sí hay que tener, y siempre aquí hay algunas eh, confusiones, es que ah, bueno, son sin fines de lucro, no les importa eh, ganar dinero para retribuir a, al, al capital, pero necesariamente tenemos que ser rentables. Y estos son dos conceptos que siempre hay que tener en cuenta en una cooperativa. No podemos dar pérdida, porque si cualquier proyecto da pérdida, no tiene eh, futuro. Entonces, ya, ya en, eh, luego sí, si sí hay dudas con relación a esto, porque parece una contradicción, pero no es una contradicción. Luego ya eh, lo, lo hablamos. Luego con, con, esta, con esta pregunta de... Eh, eh, porque es en una cooperativa. Aparte de, de todo esto filosófico y práctico en el sentido de, de, de no lucrar, también hay una realidad de que cuando se conforma un proyecto eh, no es lo mismo desde el punto de vista de los requerimientos de capital eh, crear una sociedad anónima, crear una limitada, crear una sociedad laboral, crear una cooperativa. En, en, en, el, en, la, en, la, en la estructura, en, en la forma jurídica cooperativa, los riesgos... De la inversión y, de, y del emprendimiento inicial se colectivizan. Eh, en una cooperativa, eh, inicialmente, si es de la comunidad de Madrid, se hace una exigencia de, eh, de capital inicial de 1.800 euros, en una sociedad anónima de 60.000 de 60. euros. ¿no? O sea que el eh, riesgo, y, y de una SL, de una sociedad limitada, unos 3.000 euros. O sea que 1.800 repartidos entre cientos de personas. Eh, se colectiviza el riesgo, ¿no? O, o, o, o que sean tres, que sean diez, no importa, ¿no? Eh, allí la, la inversión inicial para dar el primer paso, ¿no? Eh, de, de, de, de ser formalmente establecidos, eh, implica un riesgo colectivizado y mucho, ¿no? Como que uno asume todo el riesgo solo de un emprendimiento y da vértigo, ¿no? ¿Qué pasa si me va mal? Pierdo todo. ¿Qué pasa si uno, pone un granito de arena, poco, que no me voy a hacer ni más pobre ni más rico, estoy apoyando un emprendimiento entre todos, y con ilusión y con ganas de hacer algo transformador. Entonces, esto eh, es también el, el porqué, es mucho más fácil desde, este, desde esta perspectiva. Con relación a la planificación, eh, lo que sí, lo que sí inicialmente se requiere es hacer un plan de negocio, y un plan de negocio bueno. Y aquí, sinceramente, la corriente ha tenido suerte, porque contaba con gente con, mucha, con mucho conocimiento eh, y, y con mucha experiencia en ese sector. No hay, para, para poder hacer un plan de negocio, eh, el plan de negocio está lleno de supuestos y lleno de previsiones, no es nada real, eh, pero sí hay que conocer de lo que se está eh, hablando de lo que se está planteando para que, dentro de todos los supuestos y las previsiones que se hagan, eh, sea un plan de negocio eh, coherente. Entonces, plantear un plan de negocio eh, conlleva mucho estudio y conocimiento del sector o del negocio que se va a emprender. Eh, aquí, cuanto más apoyo y más conocimiento eh, haya como que es más fácil. ¿El plan de negocio para, la, para qué nos sirve? En primer lugar, para situarnos de cómo hacer, cómo, cómo hacer el camino desde el punto de vista financiero. Pero también para golpear puertas. ¿no? Lo, lo, lo, lo primero que se necesita en un emprendimiento es tener financiamiento. Y un plan de negocio nos lo puede permitir. En el caso de la corriente, no tuvimos suerte y no nos prestaron dinero. Entonces, eh, la... la lo que tuvimos que hacer fue usar el capital social para poder empezar a funcionar. En, en, empezamos a funcionar en septiembre de 2019 y eh, necesitábamos circulante, necesitábamos tesorería para empezar a mover absolutamente todo y eh, eh, usamos los recursos propios de la, de la cooperativa para hacer este, este trabajo. Entonces, a partir de que empezamos a, a funcionar, ese, ese plan de negocio se transforma en una planificación presupuestaria, que es un paso más realista a eso que habíamos creado. ¿no? Ahí tenemos eh, partidas presupuestarias que hay que definir para prever un resultado del, del ejercicio, que, que, de, de la actividad que vamos a hacer. Y esto es eh, muy importante porque en la medida, que, y más que nada cuando iniciamos, en la medida que eh, no tengamos esa referencia de cuántos ingresos hemos planificado que, que están en base a objetivos, y cuántos han sido los gastos que hemos previsto, eh, nos alejamos más del resultado esperado. O sea, tenemos que dar un resultado, no podemos eh, dar pérdida, ¿no? o sea, podemos no dar ganancia, están en cero, pero de lo que se trata es de, de, de que el proyecto año tras año vaya eh, siendo viable y para eso la cuenta de resultados no puede ser negativa. Por lo tanto, si los ingresos previstos que teníamos para el primer año de ejercicio no están siendo lo esperado, mirar, mirar los gastos porque hay que ajustarlos. No. ¿De qué forma? Eh, ¿Vamos a despedir a una persona y vamos a machacar a otra? No, no, porque eso no sería el. el, el no, los, no sería de, de acuerdo con los valores, pero sí, a ver, bueno, si no tengo estos ingresos que tenía previsto, eh, dónde puede, me tengo que ajustar en estos otros, ¿no? De forma de... ir, y, y para esto, en los primeros años, el esfuerzo, bueno, en, en estos años ¿no? de, de, de gestión nuestra, el esfuerzo de hacer un seguimiento presupuestario eh, fue muy está siendo muy importante. ¿no? que nos garantiza ese control, ese control de las, de, de, de las cuentas y de las finanzas. Eh, bueno, como os comenté, ¿no? el, el, el, la inversión Pero inicial... cinco. cinco vale. eh, como ya les comenté lo de la inversión inicial como ha sido, eh, y lo de, con relación a los, a los eh, beneficios, dos, dos ejercicios de beneficios se han eh, reinvertido en reservas para la cooperativa con relación a, a la lo, lo otro que tenía ah, la organización y el funcionamiento la y, y los temas de conciliación eh, las políticas de, de, de, de gestión de personas en la cooperativa es muchísima flexibilidad todos, todos los, las empleadas tenemos un grado de flexibilidad muy muy alta para adaptarnos a no, a conciliar nuestra vida Personal por la, la, la laboral. Tenemos experiencia de teletrabajo muy grande, ya desde antes de la pandemia, pero en la pandemia se reforzó y tenemos, por ejemplo, a nivel de, de los puestos de trabajo en, en, en las casas, tenemos eh, todos los elementos que nos ha puesto a disposición la cooperativa para que trabajemos de acuerdo a las normas de riesgo laboral, y no no el ordenador, la pantalla, la, la, la silla, las sillas, bueno, ese tipo de... También tenemos compensaciones con relación a los gastos que generamos, cuando estamos trabajando eh, desde los desde los domicilios y en la última asamblea se ha eh, aprobado un reglamento de régimen interno donde eh, hemos ampliado vamos a decir los, los, los beneficios con relación al contrato eh, al convenio laboral que rige nuestro sector eh, para los, las socias trabajadoras y con relación al, al otro el otro que es interesantísimo de la atención emocional eh, también en el reglamento interno que se aprobó en la última asamblea, eh, se ha configurado un comité y partito, donde hay gente, trabajadora, socias y, y, y del consejo rector, donde se atiende para gestionar conflictos y, y mediación ¿no? de forma anónima todo respetando una serie de, de si hay que, que, que plantear alguna cuestión y bueno, ese es el, el primer paso que se ha dado en, en este sentido. Eh, por último, como reto es la transición energética que tenemos puesta como normativa en el Estado español y apostar con, por todos eh, los emprendimientos de comunidades energéticas y autoconsumo para empoderar y, y, y tener ahí una, eh, una posibilidad de autogestión de la generación y el, y el consumo de la energía. ¿no? Y ahí hay, hay una, un desafío muy grande para las comercializadoras de, de, de energía. Vale, la verdad me apunté bastantes cosas y más que nada esa, esa parte económica que también siempre da miedo el momento de, de comenzar un proyecto, esta, la verdad pero eh, muchas gracias, muy didáctico, lo estaba apuntando, era, después algunas bueno, preguntas te lanzaré. Si quieren para no, no, no irnos mucho de tiempo, eh, invitamos ahora que comience Martino contando la experiencia de, de, de La Pájara, ciclomensajería. Y después hacemos preguntas a, a las dos experiencias, ¿vale? Así que Martino, cuando quieras, si querés hacer presentación o después compartimos la que nos pasaron. Perfecto, ¿vale? muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Vero. Que, que, yo creo que además puedo eh, añadir eh, cuestiones, también un poco en oposición, a la experiencia de la, de la corriente que quizás pueden generar eh, preguntas al, al final interesantes. Eh, pruebo, pruebo a compartir. Yo sí tengo una, una presentación. Eh, a ver, compartir pantalla aquí. En... ¿Así se ve? Perfecto. Entonces, aquí estamos. Soy Martino de La Ciclo Mensajería Somos una cooperativa aquí en Madrid, en nuestro ámbito territorial es Madrid. Actualmente contamos con cinco personas, cinco socias. Hemos estado al comienzo seis personas, luego una persona más, luego hemos tenido que, que reducir o se han ido del, del proyecto. En promedio, más o menos, desde el comienzo nos hemos quedado como cinco personas y, y hemos tenido, la verdad, que bastante eh, altibajos, podemos decir, en particular en este último año, eh, en el contexto de la, de la pandemia. Y mientras que quizás en la primera parte sí hemos logrado una progresión, un desarrollo progresivo del proyecto que nos tenía más a gusto eh, en comparación del, de, la, de la última temporada, que ha sido, lo admito, bastante compleja eh, para, para todo el grupo. ¿Qué hacemos? Hacemos eh, reparto eh, de comida a domicilio. Hacemos también mensajería programada y, y un poco de, de última milla. Y las tres, tres tipologías de, de servicio, luego la, la, la vamos a, a comentar un poco más en, en detalle después. Mientras sí que eh, quiero empezar a, a enfocar el, el discurso en, eh, en, en nuestra, nuestro valor, en nuestras reivindicaciones como... Eh, como proyecto, pero también como, como colectivo. ¿no? Eh, una palabra que, que quiero subrayar es eh, la cuestión de ser de unos profesionales. En eh, nuestro contexto, en nuestro eh, contexto de mercado, eh, la, la, la, el reparto... El reparto de domicilio, eh, en particular últimamente, eh, con el auge de las de la grandes plataformas y con eh, la excusa de la tecnología eh, como, como gran impulsor de estas grandes plataformas, la profesión del, del repartidor eh, ha sido bastante golpeada y precarizada. Esa es eh, seguramente la base. Y, y ya podemos pasar un poco a, a contar nuestros, mmm, como nuestra historia, porque es el, el, un poco la respuesta a la primera pregunta de cómo surgió La Pájara. Eh, algunos miembros de La Pájara hemos trabajado en, eh, en grandes plataformas, mmm, yo de Liberu, eh, otra otro compañero en Deliveroo, en Globo también, y, y esto en el 2000, sobre todo en el 2017, eh, y por ser parte de, de protestas y huelgas eh, para reivindicar mejores condiciones laborales, se nos ha echado, eh, desconectado, esa es la palabra, eh, dentro del, del mundo, eh, desde esta plataforma. Con ese, pero ya mientras trabajamos, mientras reivindicamos mejores condiciones, eh, ya nos dábamos cuenta un poco de todo el, el, el mecanismo eh, de, de estas grandes plataformas, que no va solo de explotar o pagar poco los, eh, los, los repartidores, sino, eh, por una parte, eh, de especular, grandes, eh, son, se trata de grandes fondos de inversiones que especulan sobre eh, tecnología eh, y tiene obviamente un montón de recursos para eh, invertir en, en escalar eh, mercados o, o en publicidad. Y la, la otra parte de, de, de explotación que se traduce en, eh, en eh, eh, externalizar los riesgos a los repartidores, los riesgos de empresas ¿no? entonces en, ese, en, esa, en esa situación decimos una vez que, que nos despidieron decimos pero a nosotros nos gusta eh, este trabajo a, aparte eh, en, como al lado del amor que tenemos para la, la, la bicicleta el moverse en bicicleta en la, en la ciudad y en ser sostenible en, en eso obviamente eh, la idea de crear una, un proyecto que fuera local, que, que tuviera base local y con, otro, con otros valores, empezó a tomar pie en un pequeño grupo, eh, que fue cambiando desde el comienzo. Pero como ha nombrado también eh, Vero, también eh, en, nuestro, en nuestro caso eh, entramos en el programa de, de Mares. Eh, Mares nos dio bastante apoyo. En, en, en aclarar la, las ideas y, y en crear un poco las primeras herramientas que, que nos podían ayudar en, el, en marcar el camino del de emprendimiento. ¿no? Y el, el otro paso fundamental fue encontrar CopCycle. Eh, GovCycle es, eh, o, lo voy a explicar un poquito mejor después, pero fue, fue fundamental para eh, decidir eh, en qué enfocarnos, en el reparto, en particular en el reparto a domicilio de, de comida y intentar crear la alternativa local a las, a las grandes plataformas, sobre todo en comida, porque de mensajería, ciclo de mensajería, eh, hay, existen ya desde en, a nivel... Eh, nuestro en madrid existen otras eh, ya desde años existen otras opciones eh, e igual la mesa nos interesaba como intentarlo por lo menos no intentar el, el tema de la comida porque de, de dónde veníamos y, y, y, y, y que creemos que, que hay, hay, hay, hay opciones oportunidades ¿no? eh, nuestro, nuestro recorrido fue un poco diferente en cuanto a constitución porque eh, empezamos a trabajar, después del proceso con Mares, empezamos a trabajar con ImpulsaCop. ImpulsaCop ha, ha terminado con Mares y, y fue un, un proyecto de acompañamiento como una especie de prueba, eh, de, te, de test, de, eh, de, de crear la propia cooperativa. ¿no? Estábamos incubados en, en ImpulsaCop, no teníamos todavía constitución propia como cooperativa, y, y pudimos, entre final de, de 2018, cuando empezamos la actividad, eh, hasta un, un año y algunos meses, pudimos ver, testear la, la, el funcionamiento operativo y económico de la, de la cooperativa. Fue también una, una herramienta extremadamente útil para aprender eh, muchas cosas. Eh, en el 2019 eh, también entramos en parte del, del mercado social como, como red de, de iniciativas afines y luego lo, lo vamos a, a contar como un poco mejor. Y, y por fin eh, llegamos a, a, a crear una, una alianza, no hay ningún documento que lo, que, que lo diga, pero hemos creado una, una alianza con otras cooperativas más o menos del tamaño de, de La pájara y que están también dentro a, a cycle en el estado, bueno, en el territorio español, eh, donde compartimos eh, ventajas a otras herramientas, modalidades de, de operativas, eh, muchas cosas y, y vemos ahí también un gran eh, potencial de alianza comercial. Todavía para, para testear, pero también muy, muy interesante. ¿no? Eh, una, una paréntesis sobre CopCycle y es importantísimo porque mientras mmm, la pájara, como Mensacas, como otras pequeñas cooperativas son proyectos que, que pueden ser interesantes a, a nivel local, pero que pueden tener éxito o no, y puede terminar uno y surgir otro, yo creo que CopCycle sí eh, tiene una capacidad. Eh, de cómo enfrentarse a macroescala escala eh, con un paradigma completamente diferente de las, eh, de las grandes plataformas que, que, que, eh, que contaba un poco antes, ¿no? como de Iberu, etc. Un paradigma completamente diferente porque, primero, Copcycle no es una empresa. Sigue siendo una organización. Con sí, parte eh, dos, tres... Tres empleados eh, y medio eh, y una serie de, de voluntarios para, que, eh, para la, una coordinación general. Pero, pero es una, una grande red, una federación de pequeñas cooperativas donde la principal fuerza es la herramienta digital, la plataforma que utilizamos para gestionar la logística, eh, nosotros como la, las otras cooperativas y la, una federación también ahí de intercambios. De apoyo mutuo. Eh, la verdad, un gran proyecto que, se, que está yendo bastante rápido. De hecho, yo he entrado a ser parte de un board eh, de, de, de CopCycle para mejorar la estructura interna. Eh, cuando entramos nosotros en 2018, éramos 10 cooperativas, ahora somos 80. Eh, a nivel macro y a nivel, de, de, a nivel internacional, CopCycle puede ser una, una gran respuesta a, a cómo va. A grandes dinámicas ¿no? eh, y, y creo que es importante mencionar eh, nuestro un poco por qué elegimos el, la, la cooperativa eh, aquí hay en particular en nuestro sector como contaba antes el nivel de precarización actual es eh, es alto a un alto nivel y na, para nosotras era, ha sido bastante natural eh, empezar con, eh, con una estructura horizontal eh, y con eh, intentando aplicar eh, los valores en que sean bicicleta, que sea eh, una forma alternativa de, también de consumir. Eh, desde el comienzo, la verdad que ni, ni acuerdo muchas discusiones que fueran. Mm, Empezamos como, como empresa, todo surgió bastante de, desde, desde el comienzo como horizontal y, y siguió de esta forma. Nosotros pero tuvimos un, un problema, eh, queríamos darnos de alta como cooperativa sin fin de lucro y la, la Comunidad de Madrid nos lo prohibió, eh, a, diciendo simplemente que nuestra, nuestro tipo de actividad no era compatible con el, eh, sin, eh, con el sin lucro. Y esto generó una serie de, de, de problemas. Eh, efectivamente. Eh, uno, por ejemplo, es la, al final del año eh, los dividendos que hacer de esto, eh, pero en nuestro caso terminamos el año en, en, en negativo, aunque tuvimos la aportación de, de, de crowdfunding que declaramos como donación y al final fue en positivo. Pero la parte de, eh, que tiene que ver con las cuentas de la, de la, de la pájara fue, fue negativa y tenemos que pagar tasas igualmente porque tenemos el aporte de la donación. Y estas, estas dinámicas, como si tuviéramos pues, la, una, una cantidad de verdad positiva que podríamos reinvertir, eh, sería diferente, ¿no? Y el, eh, el sinfín de, de, de lucro también, eh, en otras ocasiones, como para convocatorias, para eh, call, eh, no. no se nos ha ido eh, como convocatoria que queríamos, eh, que queríamos participar, pero que, que requerían, el, obviamente, el fin el de, de, de lucro. Mientras no hemos podido participar a convocatoria, porque nos faltaba alguna, alguna otra cosa para convocatoria con, con fin de lucro. Nos hemos quedado como en una situación... No, que no queríamos eh, pero que hemos tenido que, eh, que subsanar y, y seguir como co cooperativa con, eh, con, con lucro. Y luego importante obviamente el, eh, la parte del eh, de aclarar desde el comienzo para, para un, una, un nuevo, una nueva cooperativa, todo las, el funcionamiento eh, interno el, el, el, las reglas que deciden eh, la, la entrada y salida de socios y, y el, el funcionamiento interno de la cooperativa a través de, de, de, del estatuto. ¿no? Eh, quería hacer hincapié sobre los, los planes de viabilidad que un poco ha comentado, han comentado también las compañeras antes. Eh, hacer hincapié porque nosotros, en, este, en nuestro caso, no, no fuimos muy atentos al comienzo. Eh, sí que tuvimos ayuda en eh, crear un, unos planes lo, lo tenemos pero no fueron, fueron bastante superficiales y sobre todo no, no tuvimos las herramientas para seguir actualizando estos planes de económico el plan de, de comunicación eh, y, se, y perdimos eh, creo que perdimos eh, ocasiones y perdimos eh, en algunos casos también la, la perspectiva de, de renta, por una parte de, de rentabilidad o por una parte también de, de los recursos que estábamos in, invirtiendo en eh, hacer eh, crear contenido en las redes o en eh, in, eh, buscar en las líneas correctas de, de invertir, de invertir lo, lo, lo que teníamos o eh, los, los, los clientes potenciales que, que podíamos, eh, eh, con que podíamos trabajar. Entonces, para, como, error, como error propio, eh, a quien quiere emprender dentro de, de, de una alternativa económica, seguramente el consejo es eh, sentarse al, al comienzo y, y fijarse con un apoyo externo y experto eh, fijarse bien en estos tipos de en particular en esos dos pero hay otros obviamente en este tipo de, de planes porque eh, a largo a largo plazo eh, sirven mucho eh, nosotros hacemos esto nosotros hacemos eh, trabajamos en comida a domicilio en mensajería y en última milla no son eh, bastante diferentes eh, y como característica eh, destacada también como, como diferencia de las grandes plataformas les quería subrayar, subrayar algunos aspectos porque en nuestro caso gracias a CopCycle, tenemos una herramienta que nos permite vender directamente con a través eh, con como con colaboradores los, los restaurantes, pero cerramos el, el, la parte de, de venta eh, directa no el marketplace del, de la plataforma que nos permite crear un perfil de, de un restaurante el restaurante vende a través del, de nuestra plataforma y, y todo está automatizado incluidos lo, los pagos ¿no? eso es una herramienta potente, ¿no? Para, también para una pequeña cooperativa. Está ahí la diferencia o la importancia que tiene COPCYCLE, al ser parte de una, de una federación como la de COPCYCLE. Mientras, eh, otros tipos de, de servicios, como la mensajería, eh, ahí hay una... Um, el, hay capacidades diferentes y relaciones que, eh, con las eh, con las tiendas que mm, obviamente sin una, eh, una herramienta como, como una plataforma eh, van van de, de otras de otras relaciones no eh, hay eh, situaciones en que se puede necesitar una, un lugar de, de almacenamiento. En nuestro caso, La Pájara no tiene una, una oficina. Eh, nosotros trabajamos prácticamente siempre ¿no? en, la, en la calle. Tenemos sí, un pequeño almacén que eh, utilizamos para Última Milla. En nuestra Última Milla se, se realiza eh, solo con un cliente, que es una, una revista. Y la Última Milla, eh, un poco que es a diferencia de, de, de grandes plataformas como, como Amazon. ¿no? Eh, la última milla es el reparto masivo, eh, pero en nuestro caso controlado, porque tenemos una cantidad eh, de, de, de paquetes para, para repartir bastante limitada ¿no? y recurrente cada, cada mes o cada, cada dos meses. Eh, estos servicios Aquí lo, lo, lo definimos mejor, sobre todo con la relación con con quien colaboramos y trabajamos. ¿no? Eh, en la red de, de, de La Pájara colaboramos con 35 restaurantes que están en, en nuestra plataforma, en la comida de domicilio. Nuestro cliente, que a nosotros preferimos llamarlo colaborador, eh, es el restaurante. También tenemos, por otra parte, el cliente final, el consumidor final, que es el usuario de la, de la plataforma, nuestros propios clientes que, que hemos logrado eh, tener a través de nuestra actividad de, de comunicación, de nuestra actividad de, de difusión. ¿no? Eh, pero siempre hay la plataforma que es eh, la, la digamos la que hace de, de, de intermediaria Y aquí yo, yo he puesto como diferencia eh, con... Con, a, a nivel del, de, del mercado, que existen tarifas establecidas y también aceptadas eh, por parte del restaurante y de los consumidores. ¿Qué quiero decir? Eh, establecida porque en el, eh, en el panorama de las grandes plataformas eh, hay una parte de, que pagan los clientes, ¿no? el servicio que paga el cliente para llegar con la comida a su, su domicilio y una parte que paga el, la, el restaurante. En nuestro caso, tenemos unas, unas tarifas un poco más altas hacia el consumidor final y unas, unos porcentajes bastante más bajos respecto a, la, eh, a, a, a las grandes plataformas. Son aspectos que no se conocen mucho ¿no? por parte de los consumidores. Si os, si os digo que un globo roba, ropa son, son porcentajes abusivos un 40% del, de los productos a los restaurantes eh, ahí se quede, el restaurante se queda con, eh, con márgenes eh, prácticamente nulos ¿no? eh, nosotros eh, aplicamos un 20% pero a Globo, ¿qué hace? al cliente final le hace pagar un euro o no le hace pagar nada como la promoción de la semana toda una serie de juegos a, a, la, a la rebaja y de juegos para eh, atraer clientes que nosotras no, no hacemos y no queremos hacer por, uh, por valores. ¿no? Entonces, nuestra actividad hacemos también o, o que intentamos hacer eh, cotidianamente una, un, un, una evaluación de, de, de nuestros servicios de manera que el, el consumidor final se dé cuenta que está pagando un servicio que no sea ridículo, ¿no? El, eh, el precio final. Y, y, a, y al mismo tiempo ser transparente en eso, diciendo que, oye, mirad que también estamos eh, estamos haciendo un servicio al restaurante y le estamos eh, pidiendo el 20% del, de, del pedido. Esta es una grande plataforma, no, no lo hace, ¿no? Cuando estamos hablando de de mensajería y paquetería, ahí en, entramos de A en, un, en, una, en, un, en una situación un poco diferente a nivel de, de tarifas porque nosotros eh, estamos trabajando actualmente con diez, eh, más o menos 10 tiendas, tiendas de iniciativas, ¿no? que son grupos de consumos, supermercados eh, supermercado cooperativos aquí en, en, en Madrid, una, una panadería y otro tipo de, de tiendas de, eh, locales. Eh, aquí hay, un, yo he escrito un conflicto de, en tarifas, porque eh, el problema en, en esta parte, no tanto en la comida a domicilio, sino en, en esta parte, eh, es que el cliente, eh, la tarifa al cliente final es siempre vista como muy alta. Primero no podemos competir con una competencia desleal, como siempre hablando de Globo o Amazon. ¿no? Y entonces el cliente tiene la percepción que un servicio a 8 euros no lo, no lo quiere pagar, o no, no lo puede, no lo quiere pagar por un contexto de precios bajos y que se le percute también en la tienda. La tienda también tiene márgenes eh, muy limitados y no va a y repercute el precio hacia el, el cliente final ahí ahí este ahí es conflicto que es difícil de, de, de resolver pero que por ejemplo en, en, en algunos casos eh, se está nosotros estamos intentando también educar o la, las tiendas o los educar un poco fuerte como, como palabra pero pasar el mensaje que en ese sector se necesitan eh, unas una tarifas mínimas para que el, el trabajo se pueda definir eh, digno y profesional. ¿no? Y, y bueno, por lo familia en nuestro caso, no tenemos problemas a, a, hasta ahora siempre que lo, los clientes estén satisfechos del, del servicio prestado. no poco quería hablar... ¿Cómo voy de tiempo? Que no estoy mirando el, el reloj, ¿lumina? Eh, estamos apretados, eh, así que si os parece, te damos tres minutitos más y, y nos extendemos un ratito, no más de diez minutos, para preguntas que está bastante interesante para después preguntaros a Vero y a ti a unas cositas que quedan ahí. Así que... Perfecto. ¿Te parece tres, cuatro minutos más? Bueno, vale. eh, sobre el funcionamiento, que era una de las preguntas que, que se hizo. Eh, nosotros hemos una, tenemos una, eh, la, las asambleas eh, ordinarias, ¿no? que son normales, dos al año, y intentamos hacer as, asambleas todos los meses, para si, siempre colectivizar el, eh, la, la decisión, en particular eh, la, la más importante. ¿no? Y eso también en comparar, eh, lo quería comparar con lo que comentaba eh, Verónica, eh, la cuestión de ser una cooperativa eh, puede, en algunos casos, simplificar las cosas, pero también eh, complicarla en el sentido que eh, hay que mm, invertir más recursos, sobre todo el tiempo, en, eh, en, en la toma de decisiones. Eso es súper es importante. Cuando eres un empresario, tiene capacidad, eh, decides tú y tus pensamientos, de decides, invierte, si va mal, si va bien, lo ha decidido tú. Mientras... La actualización de todas las decisiones, tomarla colectivamente, eh, hay obviamente más puntos de vista y, y, y, y se pueden tomar mejores decisiones, pero hay que invertir más, más recursos. En nuestros casos, lo que hacemos también es que mmm, todas repartimos, ¿no? eh, todas pedaleamos. Pero también tenemos una, una función principal eh, que viene de, de más que todo de diferentes eh, capacidades que tenemos, ¿no? Entonces, quién se dedica a la comunicación, quién se dedica a lo comercial. Y, pero no hay una distinción salarial eh, por alguna responsabilidad mayor o, o menor. Todas cobramos lo, lo mismo. Y sobre la flexibilidad, que estaba, estaban comentando también la, las compañeras, intentamos ser flexible al, al máximo, en el sentido que obviamente hay un, hay un horario y un cuadrante eh, recurrente para respetar, pero sí, en, en, en ese caso, tenemos una capacidad de, de respuesta interna, si por una necesidad, por una, si te levantas con la tripa destruida, no puedes pedalear seis horas. Eh, o, o, o, o si tienes la regla, o si eh, otros casos que pueden ser momentáneos, quizá, la, tenemos la capacidad de eh, cubrir los turnos eh, y, y eso funciona bien, sobre todo si hay armonía y si... Y si aplicamos eh, los mismos valores eh, todo el grupo y, y nos apoyamos ¿no? eh, mutuamente. ¿no? Y sobre las herramientas no, no, no hay mu mucho más que, que hablar. Mientras sí una reflexión eh, final sobre la relación que tenemos con la, con la economía social y solidaria. Aparte del discurso que hecho sobre eh, el sino of, o sin lucro fin, o con fin de lucro, eh, nosotros venimos de un, uh, un activismo de una uh, de hacer parte de colectivos uh, que sea uh, por cuestiones ecológicas dentro del colectivo de colectivo de bicicleta o de, de colectivos laborales donde creemos que uh, esta propuesta eh, económica a través de la, de la pájara, sea el seguimiento del, de, de la lucha que hemos empezado para reivindicar eh, condiciones eh, de sostenibilidad. Sostenibilidad es una palabra que puede ser aplicada a, a nivel ambiental, pero también y debe ser aplicada a nivel laboral. Y en ese, desde el sector que, que de donde salimos, creemos que sea eh, súper importante poner el foco, la atención en, en, en la sostenibilidad. Y seguimos, no solo, eh, seguimos en una serie de, de, de redes que pueden ser iniciativas económicas afines, como la del, del mercado social, hacer parte de, de, de estructuras como Mercado Social, trae un montón de, de, de, de ventajas. Eh, y, y, y seguir a, a, a otras escalas también el, la, las, las reivindicaciones o las alianzas una, con COPPSYCLE a nivel internacional y con otras cooperativas a, a, a nivel eh, estatal. Eh, para diferenciar, para, para continuar con, eh, con, con nuestros objetivos, obviamente. Ya, yeah, creo que es todo. Yeah. Muchas gracias, Martino. La verdad, después una, quiero hacer unas fiesta, pero es verdad, un poco lo que remarca Martino como Vero, ¿no? la parte de redes, lo importante que es, lo importante de hacer un plan económico financiero, de hacer un plan de seguimiento, etcétera. Igualmente antes de hacerme su monólogo, me gustaría ver si hay eh, dudas, preguntas para hacer. Si alguien quiere romper el hielo, aprovechar que tenemos dos grandes experiencias por aquí. Eh, a ver. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Se anima? Si no. Pero te hago una que dejaron por aquí apuntada, que era el tema de la mediación. ¿Qué tipo de mediación? ¿Cuál es el planteamiento y desarrollo que haces desde la corriente? Quedó ahí, no sé. Bueno, en principio eh, fue un, a ver, una, una necesidad que, que se planteó que por conflictos eh, eh, que, que han surgido en la cooperativa y que no teníamos ningún medio un tanto ¿no? de arbitraje y de, de facilitar eh, cómo gestionar esos conflictos. Entonces se creó eh, esta, este, este grupo de gente que, ¿no? que, que además tiene la participación de un socio social cooperativista, un trabajador y una parte del Consejo Rectal para, para que, que, bueno, eh, si hay algún conflicto, eh, se ponga de manifiesto en ese ámbito protegido ¿no? y que se intenten eh, dar. Eh, instrumentos y facilitar la, la mediación para, para resolverlo, ¿no? o sea el, el, el no tener estas, vamos a decir es, es una iniciativa que surgió res, eh, recientemente por la necesidad captada, no es que lo hemos utilizado, pero está allí, no, y lo importante es saber que si hay conflictos internos en, en la cooperativa es necesario darles algún tipo de, de, de, de solución, que que los, los conflictos humanos no se resuelven solos, ¿no? y luego ya quedan ahí. Entonces, bueno, que, que existan estas, eh, estos espacios ¿no? eh, protegidos de alguna forma eh, y, y, y apoyados por otras personas, eh, creo que es muy importante. En los comienzos también, eh, vamos, que capaz que en los comienzos no, no, no surgen, pero luego lo, los conflictos sí surgen rápidamente, porque es parte de, de, de lo humano. ¿no? El conflicto no es malo de por sí, ¿no? muchas veces tenemos una connotación negativa del conflicto, el conflicto pone de manifiesto ideas diferentes, posturas diferentes, eh, no, no nos entendemos, eh, y, y bueno, al podernos tratar de una forma positiva, eh, sí que es necesario tener instrumentos para para manejarlos, ¿no? Entonces, bueno, eh, por ahí. Yo quería preguntar a la corriente, a Vero, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo encajaron eso de ser rentables y ser sociables? O sea, ¿cómo se enfocó para que tenga una armonía? Porque como veo también, hay veces que lo social no da rentabilidad. Entonces, ¿cómo lo enfocaste vosotros? Sí, exacto. Eh, aquí por, siempre da esto bastante. Y lo que decía Martín también, es verdad, hay que diferenciar una cosa. O sea, eh, una cosa es en, dentro de la economía social y solidaria hay muchas formas organizativas, ¿no? Hay asociaciones, hay fundaciones. Entre las asociaciones y fundaciones son lo que conocemos como ONG o ONGD, ¿no? Que estas empresas sí son. Eh, sin fines de lucro, ¿no? son caritativas, vamos a decir. Todos sus recursos eh, están eh, facilitados por donaciones o bien por subvenciones eh, que pueden recoger y todos los servicios que prestan son gratuitos. Desde el momento que esta. esta eh, entonces, también dentro de la economía social y solidaria pueden existir organizaciones que no es que brinden todo gratuito, que es en sí un negocio, pero es un negocio diferente porque tiene otros valores y, se, y, y, no, no tenemos, y ahí es donde está la diferencia. Nuestro objetivo, nuestra finalidad, no es maximizar los beneficios. Y en ese sentido, el objetivo es cuando hablamos de que no somos lucrativos porque no vamos a maximizar los beneficios para redistribuir el capital. Pero eso no quiere decir que no tengamos que fijar las hay muchos tipos de cooperativas. Hay cooperativas de trabajo asociado, hay cooperativas de consumo, como es la corriente, hay co cooperativas eh, eh, agro agrarias, hay, o sea, muchos tipos de cooperativas. Dependiendo, del, por ejemplo, en el, en el caso de, la, de cooperativas de consumo, eh, no, eh, existen, por ejemplo, si nosotros la prestación de servicio va a ser solamente para socios. Eh, hay una categoría de, de utilidad social y entonces allí, por ejemplo, pagamos eh, impuestos diferentes. Pero en, en, en el momento que una, cualquier organización, hasta una ONG, quiere vender un servicio, eh, tiene que darse la alternativa económica y, y tiene que estar dentro de lo que la fiscalidad del país exige. Entonces, acá... Si estamos, si estamos, de alguna forma, brinda, siendo parecidos a un servicio público porque no estamos cobrando absolutamente nada por lo que estamos brindando, lo que conocemos una ONG, ¿no? entonces ahí sí, eh, no nos van a exigir absolutamente nada desde el punto de vista fiscal. Si una asociación o una ONG quiere brindar un servicio eh, como actividad económica y cobrarlo... Por más que sea a, asociación o fundación, va a tener que estar amparada en, en, en toda la regulación eh, empresarial y, y, y fiscal. Y las cooperativas, hay diferentes tipos de, co de cooperativas en ese sentido, y dependiendo del tipo de cooperativa que sea, también va a ser su, su, su fiscalidad y sus obligaciones. Entonces, eh, una cosa es desde el punto de vista fiscal y económico, la normativa que rige a este tipo de organización y otra cosa es cómo nos planteamos, cómo nos planteamos la gestión de los recursos internamente. No vamos a maximizar beneficios, pero eso no quiere decir que cuando hagamos una planificación presupuestal no tengamos que tener, aunque sean muy pocos, márgenes positivos. O sea, tenemos, tenemos ingresos. Tenemos un precio de mercado, nuestro servicio, nuestro producto, tenemos gastos, tenemos inversiones. El resultado de los ingresos y de los gastos puede llevar un margen de beneficios. Ese margen de beneficio, ¿con qué, con qué criterio se aplica? Porque quiero tener mucho dinero para retribuir el capital y darle a fin y repartir a fin de año. Eh, eh, beneficios para mis accionistas, o si aquí tenemos un grupo social que es el que representamos y no le vamos a, a cargar márgenes a este grupo social que es el que, eh, para, para el cual gestionamos este negocio, y los márgenes van a ser eh, de acuerdo a... Lo, lo, lo, lo, lo, ¿no? mínimos de forma de beneficiar a, a, a los socios y a las socias cooperativistas. Entonces, de, dependiendo, pero por supuesto nunca podemos eh, fijar ingresos y gastos de forma que eh, nuestro proyecto dé siempre pérdida. Y, a, y aquí hay que hacer un matiz desde el punto de vista económico. Eh, cuando estamos haciendo inversiones, inversiones importantes, una parte de la amortización de esa inversión, se nos representa en negativo en una cuenta de resultados, pero esa esa esa pérdida que podemos estar visualizando en términos de resultados, están paradas en un, en, en, un, en, una, en un proyecto de inversión, que siempre un proyecto de inversión tiene que estar asociado a un crecimiento, una expansión, o de una nueva línea de negocios, o de un proceso tecnológico que nos va a ayudar a reducir costes o a mejorar la calidad del servicio. Entonces, una cosa son gastos, gastos. otra cosa son inversiones y otra cosa es cómo afecta la amortización de una inversión en una cuenta de resultados. ¿no? Son eh, elementos importantes de diferenciar a la hora de, de, de, de los resultados que, que tenemos en la empresa. Entonces, eh, cuando miramos una cuenta de resultados y hemos tenido pérdidas por gastos que no supimos cuadrar bien con la estimación de los ingresos que hemos tenido, pues... Si tenemos un resultado con una pérdida, porque hemos hecho una inversión muy grande, la amortización de, es a corto plazo y tenemos una carga importante de amortización en este periodo, pues es otra cosa. ¿no? Pero es, bueno, estas son lecturas económicas que, que, que igual es, es eh, en la marcha, ¿no? Pero hacer esas, esas dos, dos eh, eh, diferencias, ¿no? De, lo que es ánimo de lucro, sí, una, una cuestión es como organización no lucrativa, pero desde que un emprendimiento va a vender algo en un mercado, y o sea, eso es empresa. ¿Sí? No, no, no, no, no somos una ONG. No, no si no y también quería hacerle una pregunta, Martino ya que están aprovechando. Eh, te quería preguntar eh, si en vuestro, eh, en vuestro trabajo el usuario eh, puede exigir eh, que una determinada empresa de reparto le reparta o eso no se puede hacer. No lo sé, por eso lo pregunto. Si un usuario puede... ¿Puedes repetir, perdón? En plan, eh, yo quiero eh, comprar comida china, ¿no? En lugar de que me la reparta el globo, yo pido que me la reparta eh, la pájara. ¿Eso lo puede hacer un, un usuario? Eh, no. Eh, la distinción del, de, de la, la actividad logística que, que tenemos en, entre comida y, y mensajería eh, es una distinción operativa, pero también de eh, como limitada por las, eh, las posibilidades que, que se pueden hacer. momento en que nosotros no tenemos una colaboración con, eh, con un restaurante, eh, Tú, tú puedes obviamente obviamente lo puedes intentar eh, preguntarme de solicitar un, un servicio un pedido de, de tu restaurante favorito y eh, yo mm, puedo contestar y yo te voy a contestar eh, de acuerdo ahora lo podemos hacer logísticamente eh, pero te cuesta 10 euros porque ese es el precio eh, el y, y tú evaluarás. Obviamente, me, eh, me dirás, pero ¿cómo? Eh, 10 euros eh, es, es comida, ¿no? Eh, si yo pido a, a, a Globo dentro de su re, eh, restaurante, me cuesta un euro, un euro y medio, la, que me lo traigan a domicilio. Exacto. Pero detrás hay una, otra, otra, otro porcentaje, que es el eh, por el acuerdo que, que, se, que, que se tiene con el restaurante, eh, el porcentaje, el servicio que estamos dando también al, al restaurante. Eh, sinceramente, ne, nos encantaría eh, bajar, ese, in, bajar todavía bajar más, ¿no? el, ese porcentaje es que, que quitamos al, eh, a los colaboradores o a, a los restaurantes. Eh, porque por una parte, las tarifas de Globo son, son abusivas, pero y, y por otra... Eh, por otra, deberían tener más márgenes ¿no? los, los restaurantes. Pero todo está aceptado y todo está desconocido. Es, esos temas están desconocidos. El valor de un servicio a, a domicilio express, lo que es antes posible, ¿no? es de 10 euros. ¿Por qué? Porque un repartidor puede hacer en promedio dos pedidos por hora. Nuestra, nuestras, nuestras cuentas. ¿no? Quizás puede optimizar más cuando tiene un volumen enorme y un montón de esclavos a la de espera en, en cada rincón de la calle. Obviamente sí. En nuestro caso son dos pedidos por hora por repartidor. Si no hacemos eso, no podemos pagar nóminas dignas. Entonces, un pedido te cuesta 10 euros. yo lo, estos 10 euros los ganas con el 20% del restaurante y con los 3,50 euros que te, que te pido dentro de nuestro sistema. Si, tú, si salimos de este, tú me pide un servicio a tu restaurante favorito, te diré de pagarme 10 euros y tú me dirás si, si lo acepto o no. Andrea. Perdón. No, eh, ya como estábamos con la pregunta, eh, que si habéis pensado alguna forma eh, como de eh, rentabilizar más el servicio en plan a lo mejor no bajar el precio, pero sí moverse en otras esferas donde eh, el pagar ese precio no sea tan... ¿Sabes? No sé si lo habéis pensado, en plan eh, cambiar de localización. Sí, lo que hemos pensado en algún, en algún momento, eh, y lo queremos investigar más, eh, explorar más nichos de mercado, ¿no? Nosotros nos quedamos en algunos nichos. Uno es el, por ejemplo, la, de la comida vegana, donde en general el consumo es más sensible a cierta temática y también al, a los precios, las tarifas. Eh, y queremos explorar más efectivamente todo nuestro esfuerzo de, eh, de difusión, se ha centrado en los valores de, de, del trabajo digno eh, hasta, hasta el momento y... Y nos conoce un montón de personas, efectivamente, en Madrid. Nos saludan por, por la calle, nos etiquetan por las redes, etc. Pero el, el público el nicho de público que hemos llegado es un público que no, no utiliza demasiado el servicio domicilio. Entonces, nos conoce mucha gente, pero hace poco uso del, de este tipo de servicio. Tenemos que aplicar otras estrategias de comunicación y dirigirnos a otro público objetivo, cosas que, como comentaba al comienzo, si hemos hecho un parcial trabajo de estrategia de marketing, de comunicación inicial, no lo fuimos actualizando, no tuvimos, entre la pandemia, entre los altibajos, los, etcétera, no tuvimos tiempo de sentarnos de, de verdad, porque es un tema que que necesita tiempo o inversión de, de, de, de tiempo e y, y, incluso inversión, inversión económica, ¿no? Y, y eso es fundamental. Gracias por recordarnos que tenemos que hacer. ¿Sí? Muchas gracias. Andrea, que tiene la mano levantada. Sí, yo tenía una pregunta para Verónica con respecto a lo que sería más la organización de la, empresa, de la cooperativa, que también es una empresa. Y que si todos los trabajadores que están en la propia empresa son parte de la cooperativa o también tenéis trabajadores que están fuera de la cooperativa y cómo estos podrían formar parte de lo que sería eh, todo el consejo rector y qué tipo de organigrama util utilizáis para llevar a cabo las decisiones. Eh, a ver, eh, la, la cooperativa tiene eh, trabajadores por cuenta ajena que, que no son socios cooperativistas, y también tiene la categoría de socio trabajador. La diferencia es que el socio trabajador hace una aportación de capital eh, diferente a lo que es un socio de consumo, ¿no? Entonces hay un socio de consumo eh, que es el que aporta para poder consumir dentro de la corriente. Hay un socio trabajador que trabaja, pero además tiene una categoría y, eh, de, de socio trabajador y que a, hace una aportación mayor al capital de la, de la empresa. Y luego hay trabajadores por cuenta ajena, que son contratados y, y que son por cuenta ajena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomamos las decisiones? Eh, se, la, la, la organización y, y la gobernanza es, eh, es horizontal, es autogestionada de forma, o sea, hay un consejo rector eh, y luego eh, están los trabajadores y las trabajadoras, que, bueno, actualmente la estructura es pequeña, nosotros somos cuatro trabajadores, trabajadoras, que eh, estamos uno en cada área, eh, y, y las decisiones las tomamos mediante... Eh, reuniones de coordinación constantes, eh, cada uno en su ámbito, pero consensuando eh, las, la, la toma de decisiones entre, entre el, las trabajadoras y los trabajadores en términos de, de, de gestión operativa, luego más estratégica eh, con el Consejo Rector. Pero la, la consulta en términos de tomas de decisiones es de todos. No hay nadie que diga se tiene que hacer esto, ¿no? aunque hay un diálogo. Es verdad lo que decía Martino, esto eh, no es, eh, conlleva más trabajo y más tiempo. Más trabajo y más tiempo. Es una es una de, yo no diría jánica, porque de última, eh, las decisiones tomadas entre todos eh, son mucho más ricas que tomadas por una persona, ¿no? porque son los enfoques de todos, pero sí que ahí hay que hacer un trabajo importante y hay que tener habilidades y herramientas diferentes a, a la gestión de gobernanza vertical. ¿No? Acá hay que explorar y hay que eh, tener recursos diferentes, para que esto funcione, si no no funciona. Muchas gracias, Vero. La verdad, Mar, que está subiendo súper interesante. Vamos con una pregunta más, eh, Goyata, que le haya levantado la mano. Hacemos una o dos preguntas más y finalizamos ya. Sí, buenas. Soy Aida, lo que pasa es que no me he podido conectar con la otra cuenta. <risa> eh, yo tengo una pregunta para Martino. Eh, es en relación al, al tema de, de cómo, cómo, cómo ven los, o sea, los trabajadores del globo que están siendo eh, explotados y, y están en condiciones laborales eh, pésimas. ¿Cómo, o sea, alguien, alguno de ellos se ha puesto en contacto con vosotros para ver cómo funcionáis o, o cómo pueden mejorar sus condiciones laborales? O, sabes cómo.? O sea, ¿ven con buenos ojos la lucha que estáis haciendo eh, en principio para bueno, para beneficio de, de, de su lugar de trabajo, al fin? Porque vosotros sí que estáis manteniendo. ¿Estáis luchando para, para mantener un, un negocio y un, y, un, y un trabajo pues digno y dignificado? Y bueno, era simplemente curiosidad para, para saber si cómo, cómo lo, lo viven los que realmente están padeciendo ese... Vale, eh, ahí entramos en un campo bastante jodido, en el sentido que en temas de eh, relación entre trabajadores y, y plataformas, una de las estrategias de, de la uberización es eh, confundir. Eh, eh, hablo en el sentido de que dentro de la organización que puede tener eh, un colectivo como los riders, hay mucho amarillismo, hay mucho... Eh, asociaciones que promueven el discurso de la plataforma y confunden mucho a los trabajadores. Luego hay, se, a, aparte hay dinámicas aún más jodidas como el alquiler de cuentas, eh, eh, la, el, pre, el préstamo alquiler de, de cuentas, personas que no pueden abrir boca porque no tienen lo, todos los papeles en, en regla. Eh, hay, hay un montón de, de, de, de situaciones aún, aún más precarias que simplemente cuánto se gana. Eh, luego, eh, desde riders o... o, o, o nos han llegado un montón de, de, de solicitudes de, de, de trabajo, de currículum, eh, que no podemos eh, por ahora sí, sí. y que, eh, y que de, de igual forma, un poco entre nuestros valores, no es... Eh, no es lo de ampliarnos, eh, eh, ampliarnos mucho para poder mantener los mismos valores, claro. ¿no? Eh, tenemos un objetivo, sí, de, de, de consolidar al, eh, al máximo, la, la, consolidar, ¿no? ampliar al máximo la, la, la cooperativa y que surjan eventualmente otras cooperativas dentro de, uno, de unos mecanismos que, que consideramos muy positivos como los de, de cycle. Y, y por último, eh, hay, hay un sinfín de eh, plataformas que cada día nacen y cada día mueren. No nos damos cuenta. Mm. Y también de, de, de, de pequeños proyectos eh, que pueden ser eh, como del tamaño nuestro, que pueden, eh, eh, quizás no tienen tan como público el tema de de reivindicar eh, eh, o de haber salido de la, de la grande plataforma y como enfrentarse con, a nivel de, de, de, de valores o echarle mierda porque mmm, si, si, sinceramente lo, nosotros no, no, no, no nos queremos tapar la boca eh, en frente a, a, a, a, a la barbarie que están haciendo las la grandes plataformas ¿no? uh -huh. y hay un montón de, de plataformas que, que se que llegan en el mercado y se salen de tamaños de, de, diferente. Entonces hay un reciclo de, de, de los trabajadores y trabajadoras del, del sector y es, siendo nueva, el, el, el sector siendo prácticamente nuevo, el trabajo como repartidor bajo plataforma digital, hay un, un, un altísimo nivel de eh, no solo precariedad, de temporalidad. Esa es la, la palabra gente que trabaja tres meses y, y, y hay en parte contratos y en parte eh, la situación de falsos autónomos eh, constante. ¿no? Eh, es una, organizativamente los riders, eh, en algunos casos, son, son, son como pequeñas, eh, pequeñas, pero que se están produciendo bastante bien situaciones de iniciativas de, de, como pequeñas cooperativas, de hecho, dentro de CopCycle entramos nosotras en España y, y ya somos, somos siete, ocho cooperativas, eh, más o menos el mismo mismo funcionamiento dentro de CopCycle y, mu y muchas más pequeñas mensajerías y que pueden ser cooperativas o no, pero hay, hay más en varias ciudades españolas. Vale, gracias. ¿Puedo añadir algo más? Sí. Vale. vale. Luego, eh, cuando estabas hablando de cuando intentasteis eh, fundar la cooperativa y tal, que tuvisteis problemas burocráticos con el tema de de queríais formar una cooperativa que fuera sin ánimo de lucro. Entonces, eh, en España no existe de ninguna manera es el poder hacer una cooperativa sin ánimo de lucro, o sea, tienes que hacer como directamente una asociación o una fundación para que sea ánimo de lucro. No, no, sí, la, la cooperativa sin ánimo de lucro existe, la, la, las corrientes y, y son conexión son, son ejemplos. La Mensacas, es que es nuestra hermana de, de Barcelona, es una cooperativa de psicomensajería eh, eh, O sea, solo aquí en lucro. Madrid nos dejaron. Es una línea política también. Sí, claro. Como otras, eh, nosotros tuvimos problemas y, y tuvimos prácticamente del colchón que, que, que teníamos, eh, de, gracias al crowdfunding que, que hicimos, se nos fue todo el, el año pasado, porque otro problema, otro como enfrentamiento político, fue el tema de, de, obtener, eh, eh, de obtener las subvenciones del ERTE. Nosotros, a nosotros nos rechazaron, el, el, el, la Comunidad de Madrid nos rechazó el, el ERTE porque estábamos en la lista de eh, servicios esenciales y, y nuestra demanda, del, nuestra solicitud de, del, del, del ERTE fue, inmediata, fue inmediatamente rechazada. Entonces tuvimos como, nosotros seguimos pagándonos las nóminas, teníamos, teníamos recursos, seguimos pagando las nóminas, nosotros tuvimos un, un hueco ahí de un mes y medio que para una pequeña cooperativa hace, sí, es, es difícil eh, es, es grande el hueco ya. Claro. son líneas políticas también ¿no? sí. y, y, y vez... de hecho por eso en cada contexto puede ser diferente, tienen un, un ámbito estatal no eh, sí. la corriente mientras cuando cuando tú te, te, te, da, te registras ah, te inscribes a, a nivel local te, sigues también las reglas locales, lo que establece la Comunidad de Madrid para la cooperativa, o la claro. Comunidad de, de Cataluña, etc. Claro. Vale. Pues Igualmente, vale. todos estos temas que por ahí van saltando ahora de en más formas jurídicas, podemos ir haciendo complementos, eh, digamos, en los módulos estos que estamos viendo, para que vean la diferencia que hay de constituirse, por ejemplo, a nivel estatal, o a nivel de Comunidad de Madrid, o lo que es en la Comunidad Andaluza, que es otro otros requisitos. Así que cualquier cosa, si tienen algunas preguntas específicas o quieren saber más de un tema, sabemos que se pueden comunicar conmigo, Yo puedo derivar, o sea, la idea de, de este curso y este webinar es empezar a conocer estas redes que, que somos, a mí no me gusta, no soy muy fan de la palabra alternativas, pero es que estamos proponiendo alternativas al consumo, alternativas a la forma de financiación, alternativas a otra forma de hacer economía, ¿no? Un poco es esta idea. Así que... Ah, si tienen, eh, yo propongo ir cerrando un poco Hay una pregunta de Erika Última pregunta y cortamos porque nos estamos extendiendo Y, me, y seguramente hay muchas cosas que tienen que o sea, Última pregunta y cerramos, ¿vale? No, no, o sea, lo mío no es una pregunta de, de, de, la, de la reunión O sea, me ha quedado todo muy claro Mi pregunta era un poco, como me conectó un poco tarde Que si tenía que enviar algo para lo de la reunión No, tranquila Erika, no pasa nada Vale, pues Dale. muchas gracias a todos, está muy interesante. vale Gracias. A ti. Entonces, la verdad, quiero agradeceros a todas y a todos por, por este encuentro, la verdad, al ser el primer webinar, eh, me ha sorprendido, vamos a revisar el tema de horarios de extensión de, de duración, así no vamos apretados si no comprometemos agendas. Quería cerrar un poco con esto que venía diciendo, ¿no? Conocer unas experiencias reales que, con todos sus, digamos, idas y vueltas de constitución, de planificación, de cómo, cómo vamos a ver ahora un poco lo que hablaba Verónica, ¿no? Cómo es armar un plan de económico financiero, lo vamos a ver ahora en el módulo 3. También esto que mencionaba Martino, ¿no? De pornos a, a investigar un poco quiénes son nuestras clientes, cómo hacer un plan de comunicación un poco con el tema del, del Canvas. Eh vamos a verlo un poco en el, en el módulo que comienza, por eso la idea de este webinar es un poco más inspiracional y que conozcan las realidades de, de, de esta economía social y solidaria. Eh, y, y nada, un poco también eh, agradecerlos a Martino, a Verónica de vuelta, a Marce que se fue antes, y que, y que somos una, una red abierta, a, a que nos pregunten, a que conozcan por qué es les idea de forma de construir otra forma de hacer economía, una economía alternativa, una economía real que, que emplea, que trabaja y que pone a las personas en el centro y con trabajos dignos, salarios dignos, con derechos laborales que se respetan y con otros principios y valores que vamos a ir profundizando a lo largo del curso. Así que aquí dejo yo, así no sé si alguien quiere agregar algo más. Yo la verdad estoy encantada con este encuentro. Me quedo corto de, de, de experiencia. Y ya sabemos que Martino puede venir a contar un poco más el tema de, de profundizar cómo dedicarle tiempo a la planificación de la comunicación y Verónica con la parte de la viabilidad económica. Así que seguramente nos veremos rondando por aquí otra vez. Muchas gracias. No sé si alguien más. Y si no, cerramos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.